Bien, vámonos con los trámites fiscales. Ahora sí, ¿qué tengo que hacer ante el SAT? ¿Qué tengo que hacer ante el Seguro Social? ¿Qué tengo que hacer ante el Infonavit? Bueno, hace ratito dijimos que el ejercicio social, cuando una empresa entra en liquidación, termina anticipadamente. Es decir, en un mismo año de calendario tengo dos ejercicios sociales. Uno desde el primero de enero hasta, que, hasta el último día de operaciones normales de la empresa y otro a partir del primero de, en, en el ejemplo que les puse hace ratito, del primero de agosto hasta que se termina la liquidación. Para efectos fiscales es exactamente lo mismo. Y el fundamento para efectos fiscales es el artículo 11 del Código Fiscal de la Federación, donde nos dice que una empresa entre, que entra en liquidación va a terminar anticipadamente el ejercicio fiscal y que habrá un ejercicio distinto por todo el tiempo en que la sociedad esté en liquidación. El ejercicio de la liquidación puede durar un mes, dos meses, tres meses, cinco años, 20 años. El ejercicio de liquidación no tiene un límite de duración. ¿Cuánto va a durar? Lo que se le tome al liquidador, vender los activos y pagar los pasivos. Eso es lo que va a detonar cuánto dure el ejercicio de liquidación. Vamos a poner ejemplo. Vamos a suponer que los accionistas de una persona moral acuerdan en acta de asamblea extraordinaria que se celebra, el acta de la asamblea se celebra el primero de mayo de 2022. Y ese día, primero de mayo, acuerdan que la empresa entrará en liquidación a partir del primero de junio. Todo mayo van a estar en operaciones normales, pero a partir del primero de junio entran en el proceso de liquidación. Por lo tanto, va a haber en 2022 dos ejercicios. El primero, desde el primero de enero hasta el 31 de mayo de 2022. Y por ese ejercicio se tiene que presentar declaración anual. Porque es un ejercicio fiscal de cinco meses, pero de acuerdo al artículo 11 del código es un ejercicio fiscal y hay que presentar declaración anual. Entonces, nuestra primera obligación en cuestiones fiscales sería presentar la declaración anual del ejercicio que termina anticipadamente. ¿Cuándo se presenta esta declaración anual? El artículo 9 de la ley de ISR nos dice que se debe de presentar dentro de los tres meses siguientes a la fecha en que termine el ejercicio fiscal. Este ejercicio fiscal terminó el 31 de mayo. Por lo tanto, tengo todo junio, todo julio y todo agosto para presentar la declaración anual del ejercicio fiscal del primero de enero al 31 de mayo. Esta declaración, entonces, que se debe de presentar dentro de los tres meses siguientes al inicio de la liquidación, se presenta exactamente en el mismo formato que conocemos para la declaración anual regular, exactamente en la misma plataforma y exactamente con, los mismos, eh, con las mismas indicaciones. No hay una plataforma de declaración anual para el ejercicio que termina anticipadamente. Es la misma que para un ejercicio fiscal regular. En esta lámina, pues nada más estoy poniendo otra vez el ejemplo. En un mismo año, aquí estoy cambiando el ejemplo a 2021, en un mismo año puede haber dos ejercicios fiscales. Uno, desde el primero de enero hasta el 31 de mayo, que abarque los meses de enero, febrero, marzo, abril y mayo. Y por este hay que presentar una declaración del ejercicio. Y va a haber en 2021 otro ejercicio. Pero este otro ejercicio no sabemos cuánto va a durar. No va a durar hasta diciembre. Va a durar hasta el fin de la liquidación, que puede ser en enero de 2024, en diciembre de 2028. No lo sabemos todavía hasta que concluya la liquidación. ¿No se ve mi diapositiva? ¿Frida, sí, se ve correctamente. Sí. Maribel, ¿quién sabe qué pasó? Pero sí, la ven. ¿Ambas declaraciones se presentan como declaración por liquidación? No, es que todavía no tenemos dos declaraciones. Apenas tenemos una. ¿Sí? Apenas la, la primera declaración de la que estamos hablando y la única que, que tenemos hasta el momento es de este ejercicio. ¿Y esa es, se presenta como declaración? Como declaración del ejercicio, así tal cual. Ah, en la okay, misma normal, plata... declaración normal y de normal, declaración anormal. Normal. En la misma plataforma que presentamos la declaración de 2021, igualita esa misma plataforma, y no hay ninguna, ninguna casilla donde nos permita decir que es por un ejercicio irregular. ¿Sí? En esa misma plataforma. Adelante con la pregunta, Frida. No la escucho, Frida. ¿Ustedes la escuchan? Si en la empresa que se está liquidando no se tuvieron operaciones y está en el régimen de actividades agrícolas, ganaderas, civícolas, civícolas, aún así debe presentar la declaración anticipada. Sí, ¿por qué? Porque esta declaración la está presentando por el ejercicio y por el ejercicio sí está obligado a presentar declaración este tipo de empresas. Entonces la respuesta es sí, Si sí está obligada a presentarla con ceros, si no tuvo actividades, pero acuérdense que el hecho de no haber tenido ingresos no quiere decir que no hayamos tenido ingresos, o por lo menos, este, eh, si es el caso, ajustar por inflación, deducible o acumulable, ¿sí? Entonces no nos vayamos nada más con la finta de que no tuvimos ingresos, hay que también declararlos, los egresos también se declaran, las depreciaciones también se declaran. Bueno, entonces, tenemos un ejercicio irregular. Por este ejercicio irregular hay que presentar la declaración anual. ¿Cuándo? Dentro de los tres meses siguientes a que termina este ejercicio irregular. Ahora, después hay que presentar un aviso de inicio de liquidación. Ahora sí empiezan los trámites ante el SAP. Este es el primer aviso que tenemos que presentar ante el SAT. Antes no había hablado de ningún aviso ante el SAT. Tengo que presentar un aviso de inicio de liquidación. Este aviso de inicio de liquidación se debe presentar dentro del mes siguiente a la fecha en que se presente la declaración del ejercicio que concluyó anticipadamente. Entonces, lo que detona que presentemos este aviso es haber presentado la declaración. Hasta que presento la declaración, empiezo a contar un mes para presentar el aviso. Y aquí podemos hacer la planeación de nuestra liquidación, sobre todo ante la falta de citas en el SAT. Podemos entrar a ver cuándo hay citas, tener la cita ya en firme, y hasta entonces, presentar el aviso para que no, eh, presentar la declaración, para que no vaya a pasar que presento una declaración, me meto a ver si hay citas y resulta que hay citas hasta dentro de dos meses. Y ya se me pasaron los 30 días que me da eh, la ley para presentar el aviso. Ten, tengan cuidado, por favor, con esto. ¿En Dice... qué concepto... Perdón, sí, Ana, tu ¿Cómo sabe el SAT que ya entramos en liquidación? Con este aviso, exactamente el aviso que estamos este, señalando ahorita. ¿En qué concepto hago la cita? En el concepto de modificaciones al RFC, avisos, modificaciones al RFC. Bien. Entonces, este aviso se tiene que presentar. Aquí no hay más que apersonarse. No se puede presentar por internet. Este aviso tiene que ser en físico. Eh, bueno, estos son ejemplos de tiempos. Si, por ejemplo, la asamblea de accionistas acuerda que la empresa entra en liquidación a partir del 1 de junio de 2022, se tiene todo el mes de junio todo el mes de julio y todo el mes de agosto para presentar a más tardar el 31 de agosto la declaración del ejercicio que terminó anticipadamente. Vamos a suponer que se presenta la declaración el 6 de agosto. A partir del 6 de agosto cuentan el mes para presentar el aviso de liquidación. Es decir, si se presentó el 6 de agosto, entonces tengo hasta el 6 de septiembre para presentar este aviso. Por eso les digo que no presenten el aviso, no presenten la declaración hasta que tengan en la mano el, la cita. ¿Quién hace esto? Sí, lo hace el liquidador. Si todavía no entró en funciones el liquidador, entonces lo hace el administrador. Como resumen de lo que llevamos hasta ahorita de cuestiones fiscales, se celebra la asamblea extraordinaria se le pone una fecha de inicio de liquidación en esa asamblea extraordinaria y a partir de la fecha en que inició la liquidación se tienen tres meses para presentar la declaración del ejercicio que terminó anticipadamente. A partir de la fecha que se presenta la declaración se tiene un mes para presentar el aviso de inicio de liquidación que se presenta físicamente en las oficinas del SAT. Adelante, FIDA. Eh, dice la persona, si por algún motivo no le recibe el SAT esta modificación o aviso de liquidación y se vence el mes, ¿qué se hace? ¿Hay multa por extemporaneidad? Sí, el SAT te, cuando no te recibe, te dice por qué no te recibe y te da 10 días para que corrija. Entonces hay que aprovechar esos días. Miren, la liquidación se tiene que planear. Porque si no la planeamos, nos van a ocurrir estas cosas de que no nos reciben, de que nos rechazan. Entonces, es bien importante que tengamos la liquidación planeada desde antes de celebrar la, la Asamblea de Socios, donde se determina la liquidación. Adelante, Gira. ¿Qué se hace si en la Asamblea Extraordinaria no se estableció fecha de inicio de liquidación? Hay que hacer otra Asamblea Extraordinaria. Es. Eh, y lógico que no se haya establecido la fecha de inicio de liquidación. Si no hay una fecha de inicio de liquidación, la liquidación nunca se va a llevar a cabo. Si sí es indispensable que se establezca una fecha de inicio de liquidación. Adelante. ¿Podemos ir a que nos revisen antes nuestros documentos? Es probable que nos reciban, claro, con cita. Eso va a ser, depende de la administración local de cada, de cada zona. Yo, por lo menos de la zona donde vivo yo, nos, nos dirían no. Están atascados de trabajo, no los van a recibir para, para revisar los documentos. Bueno, entonces, esta, este aviso que se presenta ante el SAT, ¿cómo se presenta? Esto viene en la regla 2.5.13 la que nos dice cómo se presenta. Entonces, ¿quién presenta este aviso? Personas morales que hayan iniciado el proceso de liquidación. Se puede presentar en la administración local de servicios al contribuyente que sea, no hace falta que sea la del domicilio de la persona moral. Y esto es muy bueno porque así podemos ir cazando citas en otras administraciones que estén cerca de nuestro domicilio. ¿Qué necesitamos? Para hacer este trámite necesitamos haber presentado la declaración anual, la que hablamos escrito, tener opinión de cumplimiento positiva de la persona moral, contar con firma electrónica de la persona moral y del liquidador, no estar sujeto a inicio de facultades de comprobación, no estar en auditoría, no estar en revisión de gabinete, no tener créditos fiscales a nuestro cargo. No estar publicado en las listas negras por que nos hayan condonado algún crédito, a, a, por las listas negras como deudores de créditos fiscales, a menos de que hayamos recibido la condonación del crédito, eso no sería impedimento. No estar en la lista negra por ser empresa que factura o que deduce operaciones simuladas. No haber tenido operaciones con empresas factureras o bien que si tuvimos operaciones con empresas que están eh, señaladas como factureras, que le demos para atrás en la deducción de, estas, de estos FDIs, o que comprobemos la materialidad de las operaciones. Que no existan omisiones o diferencias o incongruencias con relación a la declaración por terminación anticipada, pagos provisionales, retenciones definitivos y los FDIs. Me explico. ¿Qué pasa si yo declaré en mi declaración del ejercicio que, está, que estoy cerrando que tengo ingresos cero? Pero en ese periodo emití CFDI de ingresos. Pues ya hay una discrepancia, porque por un lado le digo al SAT que tengo ingresos de cero, pero bien que estoy emitiendo CFDI. Entonces, si es esa discrepancia, no nos van a autorizar el proceso de liquidación. La siguiente es contar con buzón tributario activo. El buzón tributario, pues ya es el medio de contacto. Que el domicilio para conservar la contabilidad, manifestado en una forma que se llama RX, ahorita platicamos de esa forma, ahí en esa forma RX tenemos que decir dónde, eh, está, dónde va a estar la contabilidad y que ese domicilio sea Localizable, ojo, que sea localizable, no que sea, lo, no que se tenga como localizado, sino que sea localizable, es diferente. ¿Qué nos van a dar? Nos van a dar un documento que nosotros mismos presentamos, que es la forma RX, sellado, como acuse de recibo de que hicimos la solicitud, que presentamos el aviso. Este formato RX lo vamos a ocupar dos veces en este proceso. Esta es la primera para presentar el aviso de liquidación. Este formato se ocupa para varias cosas. Se ocupa también para cuando se hace fusión, cuando se hace decisión. Nosotros lo vamos a ocupar ahorita para presentar el aviso de liquidación y más adelante para presentar la cancelación al RFC. Este formato se usa en dos ocasiones. Como les decía hace ratito, si no tenemos, no cumplimos con todos los requisitos que acabamos de ver, el SAT me va a decir, ¿sabes qué? Vas para atrás por este motivo, porque no tienes bien el, el acta notarial donde le, donde, le invistes, donde le das poder al liquidador o porque no presentaste tu declaración anual del ejercicio que termina anticipadamente. Nos van a decir cuál es el motivo. Y vamos a poder solventar ese motivo y que nos reciban en 10 días para concluir el trámite. ¿Qué documentos tengo que presentar? Tengo que presentar la copia certificada y copia fotostática del documento notarial de la disolución de la sociedad. Es decir, el acta de asamblea extraordinaria ya protocolizada ante el público donde se acuerda la disolución de la sociedad y en ella misma venga el nombre del liquidador. Tengo que presentar también la constancia de que la liquidación está inscrita en el registro público de comercio, pero ya ven que esto tarda. Entonces podemos, lo que podemos hacer, lo que podemos hacer es pedirle al notario que nos emita una constancia donde él diga que ya está en proceso. No, no contestes. Cancela la hijo. Que nos diga el, el notario, nos expida la constancia de que ya está en proceso la inscripción en el registro público de comercio. También tenemos que presentar una identificación oficial vigente del representante legal. Tenemos que presentar el poder notarial, donde se le da esta representación legal al liquidador. Este poder notarial puede ser el mismo, puede estar contenido en el acta de asamblea extraordinaria. O puede ser separado. Yo sugiero que sea el mismo para ahorrarnos por ahí una, eh, los honorarios del notario. Eh, tengo que entregar también la forma oficial RX. Esa forma que hace ratito dijimos. El, el domicilio que venga en esa forma tiene que estar como tiene que estar localizable. Adelante Frida. Y en su caso de que se hizo mediante la Secretaría de Economía, ¿también se tiene que presentar la constancia de liquidación en el registro público? Cuando se hace a través de la... De la bueno, cuando se hace a través de la versión simplificada, no tenemos que hacer nada de esto ante el SAT. Esa es otra ventaja de la liquidación simplificada. ¿Sí? Esto es para la liquidación tradicional. Adelante. el acta de la disolución ante notarios más o menos qué precio tienen en su experiencia y el documento que nos expide el notario porque dilaten el registro público? Bueno, los notarios en una misma ciudad pueden tener honorarios súper distintos. A mí me ha tocado ver eh, actas de 5 mil a 15 mil pesos en donde yo vivo. Pero eh, entiendo que en la capital, pues, son un poquito más caros los notarios, ¿sí? Puede variar muchísimo. Bueno. Son todas. Gracias, Frida. Bien, entonces, ¿qué más tenemos que entregar? Esta forma oficial RX. Eh, tiene que estar firmada por el liquidador en dos tantos. El llenado de esta forma es muy sencillo. Se puede descargar del portal del SAT e inclusive se puede uh, descargar un formato autorrellenable para que no lo tengamos que imprimir y llenar a mano, sino que lo llenamos en la computadora y ya nada más lo imprimimos. Es muy sencillo, en la parte posterior del formato RX vienen las instrucciones, pues es cosa nada más de, de leerlo con calma para poder eh, requisitar este formato. Y bueno, esto es lo que se tiene que entregar. Junto con, digo, ¿qué entregar para presentar el aviso de inicio de liquidación de la persona moral? Pero todo esto que acabamos de platicar del aviso de inicio de liquidación no está obligado, están relevados los que se llevan, los que hacen el proceso de liquidación simplificada. ¿sí? Entonces, los que hacen el proceso de liquidación a través de la Secretaría de Economía no presentan el aviso ante el SAT porque la propia Secretaría de Economía le da aviso al SAT de que se está haciendo esta liquidación simplificada. Lo que va a hacer el SAT es verificar que las personas que quieren hacer la liquidación simplificada estén al corriente de sus obligaciones fiscales y que no están en facultades de comprobación y que el domicilio es el mismo que se encuentra registrado ante el SAT, es decir. El SAT va a verificar que la persona que está haciendo su liquidación simplificada cumpla con los requisitos para poder liquidarse. Y si, la si el SAT dice, si los cumple, continúa la liquidación simplificada. Yo como persona moral que estoy haciendo la liquidación simplificada, ¿cómo voy a saber si los cumplo o no? Porque yo no hice esa, ese aviso de, de inicio de liquidación. Bueno, pues me van a avisar a través de buzón tributario si quedo relevado de presentar el aviso de inicio de liquidación. Si no quedo relevado de presentar este aviso, me lo van a avisar en el buzón tributario y el SAT me va a dar 10 días hábiles para que yo me presente ante el SAT y, y haga este aviso. Porque si no me presento, se tiene por no presentado el aviso de inicio de liquidación ni el de cancelación de liquidación y queda sin efectos la liquidación simplificada ¿sí? bien Frida adelante gracias en lo que se hace tanto el manifiesto de disolución y proceso de liquidación puedo presentar declaraciones complementarias tanto provisionales como anuales para evitar la discrepancia al momento de presentar el formato RX en el SAT Sí. Sí puedes hacer correcciones. Dice, ¿este formato en qué parte de la página del SAT lo encontramos? Una vez que se presente este aviso en el SAT, ¿en qué tiempo nos da, nos da respuesta o qué proporciona? Bien, el formato de Rx lo puedes encontrar en la página del SAT. En la página del SAT, no, no, ahora sí que está muy fácil de buscar. En la esquina superior derecha puedes buscar formato de Rx o hasta en Google le pones formato RxSAT y ahí te va a desplegar para que lo, lo descargues. Eh, yo te, te sugiero que pongas formato R -X de editable eh, para que te salga el que puedes editar en la computadora. Una pregunta. El eh, a ejemplo ver. que hizo... Ay, voy, voy, voy, tantito. Me falta la siguiente. ¿En qué tiempo nos da respuesta el SAT? Cuando nos reciben formato Rx, nos lo sella. Y entonces sabe, sabemos que nosotros ya cumplimos con el aviso de inicio de liquidación. El SAT sí. tiene tres meses. Para todo lo que se dura, tiene tres meses. Entonces, eh, nosotros asumimos que ya está presente. Hay mucho ruido, Frida. Este micrófono, ¿verdad? ¿Lo puedes apagar tantito? Este, nosotros tenemos, el SAT tiene tres meses para informarnos, por ejemplo, que, que no, que no acepta el aviso de inicio de liquidación y nos dirá qué es lo que pasa y tendremos que solventarlo. Serían tres meses entonces. Ahora sí, Frida, adelante. La última pregunta dice... El ejemplo que hizo del término o inicio de liquidación el 31 de mayo se tiene tres meses para presentar la declaración anual. Mi pregunta es, ¿se presenta la declaración normal y la declaración por término anticipada se presenta en qué momento? Ok, la declaración por terminación anticipada es una declaración de tipo normal, no son dos declaraciones diferentes, es una sola, ¿sí? Son todas. Gracias. Bueno, ahora, estamos, eh, ya vimos, a ver, adelante. Una vez que iniciamos y no nos acepta el aviso de liquidación y ahí pasa tiempo y se cumple el mes, ¿qué procede ahí? nosotros estuvimos cumpliendo con las obligaciones. Entonces, no es un incumplimiento de obligaciones fiscales. Si no nos aceptan el aviso de inicio de liquidación, nos van a manifestar por qué no nos lo aceptan y lo que tenemos que hacer es solventar la razón por la cual no nos están manifestando. Por ejemplo, si nos dicen que hay discrepancia entre la declaración del ejercicio que termina anticipadamente y los FDIs emitidos, hay que revisar si nosotros somos los que estamos incurriendo en un error y que en realidad declaramos mal pues hay que corregir la declaración presentando una declaración complementaria y listo. Aunque pase el mes, Maribel, no, no importa el tiempo que pase, importa solventar las razones por las que nos dicen que no aplica la, la, el aviso de liquidación. Son todas. Bien. Bueno, ahora, estamos con avisos. Nos vamos a los impuestos. Impuestos causados durante la liquidación. Ya platicamos de los avisos que se presentan. Ahora, ¿cómo se causa el impuesto? Vámonos con el más complicadito, el impuesto sobre la renta. Ya platicamos que de ISR se debe de presentar una declaración del ejercicio que termina anticipadamente. Ya dijimos que de que termina el periodo normal de la empresa, de ahí inicia el ejercicio de liquidación y se tienen tres meses para presentar la declaración del ejercicio que termina anticipadamente. Una sola declaración, no es una declaración normal y una por el ejercicio que termina anticipadamente, es una sola declaración. Esta declaración se presenta dentro de los tres meses siguientes. ¿Qué va a contener? Los ingresos, las deducciones, desde el primero de enero hasta en el ejemplo que estamos poniendo aquí, desde el primero de enero hasta el 31 de mayo de 2021. Eso es lo que va a contener. Todos los movimientos desde el primero de enero hasta el 31 de mayo. Y tenemos, ¿Tenemos? permíteme, Pero, no, tenemos Dios. hasta el 31 de agosto para presentar esta declaración. Si no presentamos esta declaración, no podemos presentar el aviso de inicio de liquidación. Entonces, esta es. La primera declaración que debemos de presentar. Y luego nos vamos con los pagos provisionales. Ahora sí, fila. Tenemos unas dudas que dicen, ¿qué pasa si una moral acuerda su disolución, pero nunca se liquida? Bueno, pues hay que seguir trabajando normalmente. Eh, la disolución no siempre termina en liquidación. Y en tanto la liquidación no se lleva a cabo, pues tiene que seguir presentando declaraciones periódicas.